Aquí está Luis Rosario Socía, director provincial de salud Quien oh, siempre Dios. nos sorprende con informaciones importantes para nosotros y para ustedes okay. Buenos días bueno, Luis, ¿cómo te sientes? ¿Cómo estás? Señores, buenos días eh, Señores, este es un pleito bueno, está muradito entero de, de, está está ahí. señores miren, no hay eh, eh, Todo el que ha sido presidente tiene una estatura política y un nivel de conocimiento que lo tienen muy poca gente Así es. sea, sea Así es. los que están vivos sea Hipólito, sea Lionel, sea Danilo ah, y son estadistas y la experiencia que tienen como primer funcionario del estado eso revierte una serie de cosas señores que, pero vamos a hablar de COVID vamos a hablar de COVID sí. pero vamos a hablar de COVID yo digo lo que yo quiera bueno, no? Es este país democrático, Respecto, pero, que, vamos, vamos a, pero ya dejen eso, señores. Recuérdense de Miguel Vargas. A los tiempos. Eh, vamos a ver si me le cortan en el, en el micrófono. Señores, miren. Eh, no hoy variamos ya algunos puntos de vacunación. Ajá, qué bueno. Eh, sí, alternando la población que todavía esta semana estamos en los mayores 70 años. Y todas las personas que vaya... Danilo que nos, se vacunó. ¿Tiene 70 ya, Danilo? Yo pienso que sí, Danilo. Sí, sí, toda Pero la Danilo, persona Danilo viejo, que vaya acompañando eh, sí. a un mayor de 80 años, lo vamos a vacunar también, sí, para sí, que lleven bien. sus abuelitos. Vamos bueno, a aprovechar y, vacunarlo a sí no llegue, y a no, vacunarlos a sí mismo también y a motivar a que lleven los ancianos a vacunarse, porque todavía nos faltan muchos. Por sí. eso tenemos esta semana. Y esta semana sí. también vamos a estar recibiendo llamadas al 588-1113 a la Provincial de Salud para que todas las personas que tengan mayores en las casas que no pueden salir, nosotros irlo a vacunar a su misma Muy casa. Bien. Sí también vamos wow. a tener una unidad, una unidad de vacunación móvil, un camión que va a estar circulando por los barrios de aquí del municipio de San Francisco, llegando a lugares con una bocina diciendo estamos vacunando, Luis, venga. ¿y cómo se contacta por ejemplo a ustedes para que alguien, para que a vayan a la Al de... 588-1113 al teléfono de la Provincial de Salud 588-1113 a la Provincial de Salud Si Pública, hay alguien de 70 años que no puede acudir la o que no lo tan tan pueden llevar otra cosa también, si usted tiene una persona mayor y lo puede llevar en su vehículo a la provincial, lo lleve en su vehículo y no los desmontamos de vehículo y lo vacunamos ahí mismo también, como hacíamos con la prueba PCR, que se la hacíamos montado en los vehículos a los envejecientes. Entonces también, miren, en la zona de, de Villarriba, vamos a estar vacunando, atención Villarriba, seguimos en el bajo techo, pero también nos vamos a, tra a trasladar a la comunidad de Barraquito, al Distrito de Barraquito, estaremos hoy en Barraquito. En la Ciudad Ganadera seguimos hoy, pero única y exclusivamente con el sector magisterial. Todos los profesores del Distrito Educativo que dirige la licenciada Berenice Castellanos, Bere, estarán hoy en la Feria Ganadera y los profesores solamente se van a vacunar ahí. En ningún centro de vacunación no vayan los profesores a vacunarlos, que ahí van a estar los mayores de 70 años. Vayan a la, a la ciudad ganadera, que ahí se van a estar vacunando exclusivamente los maestros. En la Universidad Nordestana, seguimos con la clase odontológica que nos falta. Todos los centros odontológicos, incluyendo doctores, secretarias, asistentes, conserjes, todos a la Universidad Nordestana a vacunarse en el polideportivo. En Pueblo Nuevo, atención Pueblo Nuevo, estaremos en el Club de Ayuda Mutua, en Pueblo Nuevo vacunando a los mayores de 70 años. En Castillo, estaremos en el mismo centro comunal en Castillo y también otro equipo irá a la comunidad de Rincón Hondo, donde ahí deben ir las personas del firme y los naranjos en la unidad de atención primaria de Rincón Hondo. En Arenoso, en Arenoso, atención Arenoso, iremos al Aguacate hoy, al distrito del Aguacate, en la unidad de atención primaria en Arenoso. En el municipio de Hostos, hoy nos trasladaremos al distrito de Sabana Grande, que tenemos un brotecito de COVID ahí también. ¿Dónde? En Sabana ¿Dónde? Grande Sabana, de, de Hostos. Hostos, en el centro comunal de Sabana Grande. La, la comunidad la, de, la, de las se, Guarnas, se, atención, las Guarnas, estaremos hoy en el club de la Enea, en la uh, comunidad uh, de la Enea. Uh, Pimentel, atención, Pimentel, además de estar en el bajo techo en la cancha, recogiendo los que nos quede ahí, Estaremos también en el Club de Caobete, entre la Comunidad de los Limones y Caobete, para que bajen la gente los limones y los de Caobete, Cacerío también. Y estaremos también en la Comunidad de San Felipe Arriba, en la Unidad de Atención Primaria de San Felipe Arriba. La gente de Jaya, Atención Jaya, estaremos en el Club de Naranjo Dulce en Jaya. La gente de La Peña, seguimos en el mismo lugar, atención en La Peña, seguimos en el mismo lugar, habíamos pensado ir a Pontón, pero la mayoría de, los, de las personas mayores de Pontón ya se han vacunado y seguimos ahí en el mismo lugar. Eh, eh, eh, pesa, espérate un momentito, Luis, el, el Naranjo Dulce en el club, ese es el que está acá abajo, eh, eh, no, en, no, en Los Cocos. No te Cocos. sé decir con esa ah, no, solamente okay. Okay. me dijeron el club de Naranjo Dulce. Porque hay uno que está en Los Cocos, pero más adelante, más, más arriba. Pero el va. síndico bueno. PIN está atento de todo ah, eso ahí, están según, en vehículo también cargando a la persona para allá está bien, está bien. la gente de Aguayo, estaremos en Génimo, en el centro comunal de Génimo, la gente de Aguayo la gente de Cenoví estaremos en no, el club... No, no, está muy lejos. Gente. Bueno, lo que pasa, recuérdate que estuvimos en el otro lado. Ahora estamos ahí. Ah, bueno. Porque vamos trasladándonos de acuerdo ya, ya. A, la, a la afluencia de personas. Ya, ya te entendí. Entonces, en Cenoví estamos en el otro lado de Cenoví. Vamos a estar en el club Anacaona, en la Cruz de Cenoví. Vamos a estar hoy en Cenoví. Seguimos lugar. con el centro, en el centro de vacunación del siglo XXI, en la calle Luperón. Seguimos en el Centro Médico de Toro Valle para las personas de la zona céntrica de aquí. Estaremos... No en, no, en la, no en el mismo centro médico, sino en el edificio nuevo, tengo entendido, ¿verdad? En el Centro Médico de Toro Valle, en el área de vacunación del Centro Médico de Toro Valle, donde se ha estado vacunando todos estos días, ah, okay, okay, en el perfecto. mismo lugar. Estaremos en, en, en, en el barrio de Rabo Rabochivo, en la iglesia de Rosario. Atención, Rabo Rabochivo, en la iglesia de Rosario. En Los Espínolas estaremos en el Club Juan Espínola, frente al parque. En Los Jardines estaremos en el Centro Comunal de Los Jardines. En Vista al Valle estaremos un poco más adentro, en el Club Juan Bautista de Vista al Valle. Club Juan Bautista. Seguimos en la Capilla la Altagracia de los Maestros, que está a una esquina de la Provincial de Salud. Y atención... Todos los médicos, enfermeras, bioanalistas que no se han vacunado todavía, solamente pueden ir a ese centro de vacunación en la Capilla de la Altagracia, a una esquina de la Dirección Provincial de Salud. No le vamos a permitir que vayan a cada punto de vacunación, soy médico, llegué, vacúneme, no. Solamente en Capilla de la Altagracia, los maestros, eh, en los maestros, en los maestros a una esquina de la Dirección Provincial de Salud. Y en los rieles también estaremos en San Pablo Apóstol, más adentro en los rieles. Estaremos también vacunando en el día en de hoy. De una pregunta que es me hace decir que si el, el que la persona que no se vacuna que, hoy, se vacuna la persona con gripe, que tiene gripe. Oigan, una cosa muy importante, Ajá. porque hemos tenido ya unos cuantos casos. Si usted tiene COVID, tiene síntomas de COVID, no se vacune. No se vacune, vaya y hágase una PCR. Que si tiene COVID y se vacuna, le va a dar un tablazo de COVID. No me digas. Claro que sí. Porque le van a Claro que sí, claro sí, sí, que sí. sí miren, sí, miren sí. señores, sí. si usted tiene síntomas de sentido. COVID, porque hay mucho COVID todavía, la gente está relajando. ¿Cree no. que el COVID se fue? Que, pues llegó la vacuna. El COVID no COVID. se ha ido, sí. sí Le salió corriendo. Si usted no, tiene no. síntomas de COVID, síntomas de gripe, no relaje con la vacuna. Es decir, síntomas de gripe. Sí, sí, sí. Vaya y hágase una isopada, una PCR, que la estamos haciendo ahora. Está no en el hospital de seguro, en el mismo WISA, en el segundo nivel. Totalmente gratis. La estamos haciendo ahí. ¿Y, se puede, y no van a la casa si uno hace la cita. Pero, pero, pero no, a hacerle fallar, la prueba al COVID. No, no. no, no, no. Es que, es que No, Es que ahí en Guiza es un foco de contaminación. Francis, déjame decirte algo. Este, no, no. Oye, no, no. déjame decirte algo, aclararte algo. El centro de Huiza. Dios me libre. Lo primero es. Ahí. Lo primero es que es un centro que todo el paciente está dentro aislado. Claro. En Huiza tú no ves a nadie afuera, a nadie, totalmente, porque el paciente está aislado dentro, o sea, es el centro más seguro. Más sin embargo, tú puedes ir al Hospital San Vicente Paúl y tú con una gente positivo el COVID al lado tuyo. En un tú colmadón hay más COVID Y en un hay... colmadón. Claro, Entonces, que... en Huiza tú no tienes contacto con nadie. Entonces, el, el que tiene gripe, repite esto. El que si usted tiene algún síntoma de gripe, que usted puede pensar que es COVID, no se ponga la vacuna. Vaya, se haga una prueba Ay, de COVID oyeron. y entonces cuando la prueba le dé negativo, entonces usted se pone su vacuna. Si a usted le dio COVID, espere un par de meses para ponerse su vacuna también. Usted comprende, espere un par de meses porque el COVID lo puede estropear de verdad. Hay muchos casos así de personas que no sabían que estaba positivo se pusieron su vacuna y ahí están tumbados. ¿Oyeron? Entonces, si usted piensa que tiene COVID, no se ponga la vacuna, ¿eh? Bien. Vaya primero, hágase su prueba y ahí determinamos si se le puede poner la claro, vacuna. Porque o imagínate, no se le puede te, poner. te da COVID te ponen COVID. Claro.